Cuando el profesor accede a su clase, encuentra igualmente, igual que los alumnos, un panel de todas las clases que tiene abiertas, en este caso concreto le informa que tiene dos alumnos matriculados en esa clase y que la próxima tarea es la que se llama mi primera presentación. Podemos entrar a la clase y encontramos, al entrar a la clase, que nos va a informar de que Respecto a la tarea, por ejemplo, o aparte de vamos a ver los comentarios que harían las notificaciones, respecto a la primera tarea, vemos que un alumno ha completado la tarea y uno no la ha completado. Vamos a ver el alumno que ha completado la tarea y lo que vamos a hacer es revisar los datos de este alumno. Nos da una, un aviso, entendido... Esta tarea está completada, pulsamos en alumno demo, nos despliega todos los archivos que ha entregado, los comentarios que ha hecho, podemos ver los comentarios y vemos que todavía es una tarea que está sin nota. Revisaríamos los trabajos, eh, parece que la presentación necesita un retoque. Mira, eh, ya cambia los textos para que no eh, sean tan pequeños. Pequeños y procura añadir una imagen. que ilustre lo, la información. Vamos a calificarle. Lo tenemos aquí. Vamos a ponerle una nota de momento de 40 puntos sobre 100, que era los que teníamos aquí la tarea. Hemos decidido los puntos que hiciera. Publicamos el comentario y le hacemos una devolución al alumno. Al devolvérsela el alumno podrá volver a editar sus archivos. Haz el favor de mirar el comentario. Que te hice y mm, rehaz a rehacer la presentación. Devolvemos la tarea, devolviendo tareas y vemos que el alumno ha cambiado su estado a de vuelta. Si volvemos nuevamente al estado de la tarea, datos de la tarea, tenemos un alumno completado la tarea, uno no la ha completado, y este alumno que lo ha completado, vemos que ahora mismo su estado es de tarea de vuelta. En este momento, como estamos pendientes de recibir la nueva entrega, no podemos tocar los archivos. ¿Mm?